Tierra hermosa bañada por paisajes inigualables, Osorno 93.1 y en Santiago 94.9, Radio Azúcar, la más dulce de todo Chile.